respecto a Singapur, estamos pasando por un momento muy bueno en las relaciones bilaterales. Eh, me atrevería a decir que eh, en los últimos años podría ser uno de los mejores momentos de la relación bilateral desde que se instauró en 1979. Eh, ¿Por qué digo esto? Yo creo que hay varios hitos que, que dan cuenta de esta relación. Creo que uno eh, fundamental tuvo que ver la visita del presidente Piñera en el año 2018, a Singapur. Eh, la visita presidencial siempre abre muchas puertas y a partir de ese momento empezaron a decantarse varios eh, eh, elementos que han, que han enriquecido la relación bilateral. Eh, fue una visita que, que tuvo que ver con la participación nuestra en ASEAN, en la cumbre ASEAN que fue organizó Singapur el año 2018. Eh, eso abrió las puertas para que nosotros nos transformáramos, o que fue el, el, el, eh, se cristalizó la, el ingreso de Chile como socio de desarrollo de ASEAN, pero también eh, nos, eh, fue el momento en que los primero, el primer ministro de Singapur le propuso a, al presidente Piñera eh, iniciar las conversaciones para la firma de un tratado de economía digital, que es el DEPA, que finalmente se firmó. Fue el momento en el lo cual los, los, los mandatarios eh, conversaron sobre temas bilaterales que se han ido traduciendo en memorándum de entendimiento que hemos avanzado, que hemos firmado, en hidrógeno verde, en, en, en envejecimiento. Eh, y también han habido en los últimos tiempos, en los últimos meses, lo, eh, un, un acercamiento muy grande de Singapur con respecto a la Alianza del Pacífico. Eh, y en el, en el, eh, Singapur está a punto de convertirse en un socio, eh, en, en, el, en el Estado asociado, el primer Estado asociado de la Alianza del Pacífico han habido conversaciones y hay un, hay un plan de acción con respecto a la Alianza del Pacífico y ASEAN. Entonces yo diría que en general, lo hemos dicho otras veces aquí en la embajada, hemos conversado con el embajador eh, Concha, eh, podemos decir que hay un momentum, eh, hay mucho interés, Singapur nos mira a nosotros como un país de referencia en Latinoamérica, somos eh, similares, tenemos una aproximación muy eh, eh, similar de, en, en, con respecto a nuestras regiones, eh, así que yo creo que, efectivamente, estamos atravesando un momento muy interesante en la relación bilateral que, que queremos potenciar en, en diferentes ámbitos. En los últimos años han estado eh, totalmente marcados por, por el COVID como ha sido en, en, eh, en, en todas las la, la relaciones internacionales últimamente. Eh, había un, decre, un decrecimiento en, en el comercio de alrededor del 5%. Sin embargo, ya estamos viendo eh, eh, estamos viendo una cierta recuperación y lo importante es que incluso en un momento de dificultad Chile y Singapur han sabido llevar una agenda eh, para mitigar los efectos de, que, que estamos teniendo frente a la, a la en, por el Covid. Eh, Singapur es un país como Chile, con vocación marítima abierto al mundo, en donde el desarrollo y el comercio han sido, eh, son fundamentales para su desarrollo. Entonces, durante todo este tiempo eh, del COVID, han sido férreos defensores de, de, de, de, de promover, digamos, un comercio basado en reglas claras, contribuir al, al, al, al personamiento del sistema económico internacional y han estado muy activos en eso eso ha sido como la eso ha sido lo que ha estado haciendo Singapur durante estos dos años estos últimos dos años eh, y nosotros y ha visto a Chile en eso un aliado eh, clave eh, por ejemplo eh, en esta institucionalidad acabo de mencionar el DEPA el DEPA tiene que ver con, con, con si bien era algo que venía de antes de la pandemia el comercio digital eh, se se aceleró con la pandemia o sea fue encontró un momento. Entonces, ante una disyuntiva, ante un problema, eh, ha habido una agenda para trabajar y para impulsar. Eh, y yo creo que en ese sentido ha sido positivo. Y también, bueno, lo que les comenté, lo, lo que te acabo de mencionar respecto a la, a, la, a la aproximación de Chile con la Alianza del Pacífico. O sea, yo creo que si bien hay una, hay una, a, el comercio y, la, y, y el, el, el, se, se han, digamos, visto alterados los, los, los, los lazos comerciales, eh, si sí hay una agenda propositiva y, y si sí los gobiernos han tratado de avanzar en unas áreas que, que, que han... Que, que tienen muchas perspectivas para el futuro como es el comercio digital, como es la asociación intrarregional a través de la Alianza del Pacífico y ASEAN. nosotros nos gusta decir mucho que, que Chile es a Latinoamérica lo que, que Singapur es ASEAN, en el sentido que somos países eh, muy similares en, en muchos aspectos, somos los países más modernos de, respectiva, de las respectivas regiones, eh, son países con mercados internos pequeños, pero que tienen un, ser, un sector de servicios pujantes y que tienen capacidad de articular una... una un, un, eh, articular digamos una presencia eh, a través de eh, en las en sus respectivas regiones eh, que basan su, su modelo de desarrollo en el comercio exterior entonces eh, yo creo que efectivamente hay hay muchos elementos que, que nos que nos hacen eh, apreciar esta idea y es una idea muy repetida que, que, se, que, que a veces cae en el, en, en el, en el lugar común de la puerta de entrada pero pero Singapur lo es para muchos países. Singapur, eh, Singapur es un país que tiene eh, impuestos corporativos muy bajos. Eh, la mayoría de las grandes empresas eh, que, que quieren entrar en el sudeste asiático se instalan en Singapur porque desde acá pueden tener una red para extenderse en los países de ASEAN, estamos hablando de un mercado de 600 millones de habitantes. Eh, uno, uno mira ejemplo, cuáles son las, las, las empresas que están acá, está de Google, está Lucasfilm eh, y, y de Chile también tenemos ahora acá de instalarse Codelco, Conchitoro opera desde Singapur para el resto de los países de, de, del sudeste asiático, o sea, es una puerta de entrada porque Singapur tiene reglas claras porque Singapur da seguridad, eh, no hay barreras lingüísticas, o sea, uno puede aquí... Eh, hablar fácilmente inglés, el inglés es una lengua oficial. Eh, hay una escala también que, que le permite, eh, Singapur es un país de 6 millones de habitantes, eh, no es lo mismo con, con, ir a eh, con inicio, para alguien que está comenzando eh, enfrentar esta negociación con un país gigante de la región. Singapur es un país pequeño, que tiene, que, que, que tiene una escala que, en la cual nosotros podemos sentirnos cómodos para entrar. Eh, como un punto de entrada. Y como tiene esta economía de servicio, eh, es, es ideal para poder nosotros, es una oportunidad para diversificar nuestra presencia también en, en, en Asia. Eso es algo también muy importante, que no, una eh, algo que no, nos entrega Singapur. No, no apostar solo por un país, sino que a través de Singapur uno puede entrar a un, a, a un conjunto de países, que es el, este conjunto de países que, que representa ASEAN.